Hola chicos, miren, primero que nada, que no solamente es el día de mi cumpleaños, sino que también es el 30 aniversario, digo, el, el quinto aniversario de Galileo Iglesias en Bebo. Llevo 5 años desde que hice mi primer video, cuando tenía, cuando cumplí ocho años y me regalaron una tablet y con ella empecé a hacer videos, o sea, empecé a hacer videos o no sé cómo explicarles este tema, bueno, básicamente mis videos se trataban de ay, yo quiero hacer tal concierto, ay, yo quiero cantar tal canción pero en vez de cantar en karaoke, cantaba, este, digamos, con el artista después sonando de fondo, ¿no? Y bueno, este, esos fueron mis inicios básicamente, ¿no? Y bueno, este y ahora estoy haciendo videos más profesionales con más de, con más edición y más de, digamos más al estilo de los youtubers pros, no. Pero bueno, este. Llevo 5 años subiendo videos aquí en YouTube. Y espero que sigan avanzando mis suscriptores y. Y este.. Que como es. Que sigamos disfrutando de este y más años.